YouTube. sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno, hoy tenemos acá en la mano un Redmi. Este es un Redmi 8A, la cual vamos a eliminar la cuenta de Google, como podemos ver acá. Nos lo queda por cuenta. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos cercana para continuar con el proceso. Entonces, gente, una vez que nos conectamos a una red, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar el siguiente. Vamos a ubicar donde está el wifi acá En este punto Y lo vamos a dar a añadir red Acá en la parte de arriba vamos a escribir un link Que es youtube.com Entonces una vez que tenemos escrito ahí pues Una vez que tenemos, lo vamos a seleccionar Una vez que ya entonces pues lo, vamos, lo seleccionamos Vamos a dar clic acá en este y con lo que es de enlace en la parte de arriba y automáticamente te va a llevar a youtube bueno en este caso lo que vamos a hacer es ir a los tres puntitos acá perdón a la personita y lo vamos a dar en configuración acá te vas a dar donde dice información y acá políticas y privacidad de google y vamos a seleccionar este navegador no que tiene redmi vamos a aceptar y continuar y acá en este punto pues vamos a descargar la siguiente aplicación que se, vamos a escribir lo siguiente una vez estando en este punto lo que vamos a hacer es descargar google e account 8.1 vamos a poner google e account 8.1 buscamos entonces esperamos que nos caiga el navegador lo tenemos acá vamos a descargar de una aplicación de una página perdón que si sí nos pueda descargar por ejemplo vamos a probar de esta de acá de esta página Esperamos que se nos cargue nada más Le damos acá, clic En el verdecito, esperamos que nos arroje el, el archivo para poder descargar Vamos a esperar unos momentitos Porque el internet está muy lento Vamos a dar acá Y en este caso pues te va a permitir Te va a decir que permitas aceptar En cuanto se descargue pues lo vas a Tener que abrir la aplicación Para poder instalarlo Vamos a esperar entonces nosotros que se nos aparezca la aplicación para poder verlo. Hoy lo vamos a ir donde dice administrador de descarga. Y vamos a esperar que se descargue. Entonces, como tú puedes ver, está descargándose. Está un poco lento el internet. Y vamos a esperar. Entonces, gente, una vez que ya se descarga, pues vamos a proceder a instalarlo. Vamos a abrir esta aplicación. No damos que sí. Y vamos a instalar administrador de cuentas de Google. Entonces, solamente vamos a esperar que nos instale la aplicación. Vamos a dar en permitir. Y bueno pues lo vamos a dejar ahí No lo vamos a abrir ya esta aplicación Vamos a ir hacia atrás nuevamente Y acá en este punto vamos a crear la siguiente aplicación Que es FRP Bypass En este caso lo tenemos acá Vamos a descargar de la primera opción El FRP Bypass Descargar Vamos a descargar Descargar vamos a aceptar y vamos a ir acá en donde dice administrador descargas para esperar que se termine la descarga entonces, entonces gente una vez que ya se haya descargado vamos a proceder a instalarlo también esta aplicación de FRP Bypass bueno acá no lo vamos nosotros a lo que es a cerrar esta aplicación lo vamos a abrir nada más vamos a abrir y acá pues te llevará a una opción algo así que va a ser, vas a ser basar en los tres puntos de arriba y vas a dar inicio sesión en navegador entonces acá en este punto pues vamos a tener que colocar una cuenta de Google Pero que no nos hayamos olvidado Es decir una cuenta de Google que tengamos activa Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar nuestra cuenta de Google ya Para poder así continuar con el video Vamos a ver el siguiente entonces Entonces gente y lo vemos que ya está iniciando sesión en la cuenta Y bueno pues te llevará algo así ¿no? Ahora lo que va a hacer es el siguiente Vamos a reiniciar el dispositivo nada más y bueno gente eso ya sería todo en cuanto a la cuenta, ya también agregamos nuestra cuenta, ahora solo vamos a hacer hacia atrás o vamos a reiniciar el dispositivo, nosotros querramos, vamos a ir atrás a ver para probar si es que nos deja avanzar o si no caso contrario tenemos que lo que es reiniciar el teléfono, ahora vamos a verlo ¿no? siguiente, siguiente vamos a probar a ver en este punto nos vamos a ubicar, vamos a dar el siguiente a ver para probar si es que pues nos ha reconocido la cuenta y así no vamos a tener ningún problema en este caso dice cuenta añadida, siguiente vas a dar siguiente para que te de los pasos aceptas términos de google y eso sería todo entonces en cuanto a Redmi 8A, eliminar la cuenta de google OFR. FRP, entonces, siguiente más aceptar acá le das a cancelar para que te pueda configurar así el teléfono de una forma más rápida. Bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en un próximo video. Ya eso sería todo, entonces nos vemos un saludo para todos mis escritores y para todos mis seguidores que están pendientes de cada video que yo subo. Gracias la donación. Sí,